Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora, al hola a todos, seguimos con Pokémon Luna Luzlock Estamos en este pueblo y antes, bueno, mientras voy a ir al centro Pokémon y a empezar a hablar con todo el mundo y a curar mis Pokémon Quiero recordarles que eh, está haciéndose un sorteo del juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna, el que tú quieras, para los mil suscriptores Así que aprovecha, sigue todos los pasos para que puedas participar en este gran sorteo Toda la información aquí arriba, en el botón de la derecha eh, ¿Se acabó el repelente? Pues no Arriba a la derecha en el botón de información Por supuesto, ahí lo dejaré Vamos a hablar con toda la peña Si alguien nos da algo Tú me vas a dar algo, ¿verdad? mi mí? ¿Miltank? ¿Miltank no me quiere dar nada? Bueno, vamos a comprar Como siempre 10 Pokéball para que me den... Una eh, Honor Ball Y Super Ball, pues vamos a comprar 5 Ya está, y el resto no puedo comprar nada Y referente, ahora que parece que se, se puede utilizar Vamos a, vamos a tener siempre 10 en la recámara Sobre todo para las cuevas, que son muy pesados los subats eh, Me gustaría comprar algo, vamos a ver qué hay Acopio Ball, Turno Ball o Maya bol. Pues mira, de esto puedo comprar. Acopio Ball no, no me va a hacer falta. <risa> turno Ball, pues mira, puede ser que me, que me haga falta. Vamos a comprar 5. Y Maya Ball, tengo 1, así que compramos 4. Mínimo tener 5 de cada. Venga. Vamos a seguir descubriendo un poquito esta, esta zona. Aquí no se podía entrar nada. Aquí puedo hablar con este la vaquita. Milton. A mí me da igual lo que digan. Uy, un Tauros. ¿Tú me vas a decir algo? No, pero aquí se puede entrar. Vamos a entrar por esta casa como Pedro por su casa. ¡Uh! ¡Qué guay! <ríe> ¿Tú me vas a dar algo más, Mar? Dame un huevillo, y de ahí salgo un Masby, que eso sí que me puede hacer falta. Ahora mismo, contra Pokémon Planta, tengo mis Pokémon Planta nada más. Y dentro de poco dejará de ser Pokémon Planta Volador, y será Planta Fantasma. Así que ahí ya me la veo un poquito cruda. Por cierto, ahora que lo pienso... Uy, qué guay, se puede pasar de la habitación a otra... Así porque sí. Y ya está. Aquí, aquí hay un espejo. ¿Y por qué está tapado el espejo? Quiero destapar ese espejo. Hmm, a mí me suena que esto va a haber algo algún minijuego o algo. Se puedo dormir. ¿Aquí hay objetos? No, puedo salir por la puerta nada más. ¡Coño! <ríe> qué susto, no me esperaba esto. Vale, más mar. ¡Más mar! ¿No me vas a dar nada? Mazmar ha sacado una Veloz Ball muy calentita de de, de algún sitio de, de, de, de algún sitio ¿Ves? Los Mazmar son buenos, hay veces que te dan cosas Venga, vámonos de aquí Ya he revisado todo menos aquí la tele Porque la tele de paso de tocarla ¡Qué guay! Un cactus con un sombrero son originales a más no poder TAUROS y tú señor del TAUROS tú me dices en ese caso movimientos como el brazo no causarían tanto daño a tu Pokémon si consultas la Pokédex, podrás saber más acerca de las, diferent de las diferentes especies de los diferentes vale y tú me vas a dar algo no bueno, parece que aquí me queda hablar con esta mujer Nada más Y este señor Pues nada Proseguimos Rancho o Si aquí se puede capturar algún Pokémon, que creo que sí Puedo capturarlos ¡Yuhu! Por ejemplo, en esa zona de ahí puedo capturar Pokémon Ahí, la viejilla quiere luchar Venga, vamos a luchar contra la viejilla Ay, mierda Queré cambiar los Pokémon de orden. Comer y dormir bien es muy importante para tener el corazón contento. Pero aún más importante es echar combates Pokémon. Claro, señora. Aristócrata. Es una aristócrata. Regina. Saca carving. Que de tipo rocada. Jojo. Grecia Lola es lo mejor que puede usarse contra carving Venga, Terra Temblor. Que aunque carving esté ahí del evitando. No se la. No se va a liberar de ese ataque de tipo de... de tipo tierra. Y ahora vamos a utilizar garra metal. Si con garra metal nos lo cargamos, significa que es mucho más débil. Sí. Sí, sí, sí, sí. La... El tipo de hada es súper, súper, súper, súper, súper, súper débil contra... contra cero Más que la tierra, con la roca contra la tierra. Eso sé, sea, porque a lo mejor tiene más defensa física. No sé, no sé, no sé. No sé, ahora mismo no, no caigo el por Dice, tras esta derrotilla, una buena siestecilla. Esta fue del teen school. ¿Qué, ¿Por qué del team, fue en team de School? Porque no mmm, asesino rima A ver. Vamos a poner, poner, poner, poner, poner. A Fionitris al primero. No, a Dacorita a la primera. Sí. Sí, aunque sigue teniendo Grecia menos puntos, pero bueno. Venga. Pero seguimos. Aquí tengo otro, otra lucha, ¿me da?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 ¡Alola! <risas> Gracias por venir. ¿Sabías que la leche mu del rancho Hanna es cremosa y sabrosa como pocas? Se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no las puedo ni explicar. Oye, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. Los Studlan en el bosque montura. Guay. Stonehenge puede oler objetos que no se ven a simple vista o que, estén muy enter que están enterrados. Solo tiene que pulsar el botón B para activar el solfateo y que se ponga a rastrear. Yo lo hago muchas veces. Me viene muy bien cuando busco ingredientes para cocinar. La ruta 5 te llevará hasta la colina Saltago Saltagua. Allí está mi amiga Nereida. Salúdala, ¿vale? ¿Mm? Pues nada, vamos a subirnos aquí en Stundland. Que seguramente que va a buscar a encontrar objetos. Ah, va más lento, pero. Tauros. Como le toques la nariz a ese Tauros, te va a soltar una cosa de las que se tardan no en olvidar. Los Tauros son unos Pokémon tem temperamentales, pero esto, este se lleva la palma. Normal, considerando que lleva tan poco tiempo en el rancho. Me gustaría entrenarlo para que responda al Buscamonturas, pero va a estar difícil. Si se pone tan rebelde, no va a, saber, no va a haber forma de que siga las instrucciones. Creo que para esto nos va a hacer falta el talento de la jefa. ¿La jefa? La jefa del rancho Hanna. Ella es capaz de apaciguar hasta el Tauros más fiero. Me parece que no te, no te falta razón. Ha llegado el momento de pedirle ayuda. Pues vale. Esa es la jefa. Aquí está la jefa de nuestro rancho Mil Tank. Solo es necesario un bramido de Mil con eso, hasta el más fiero de los Tauros se, puede, se queda manso y dócil como un Litten. ¡Mil Tank! ¡Mil! ¡Mil Tank! ¡Tauros! ¡Mil! ¡Tau, Tau, Tauros! Bueno, dicen que, bueno, dicen que los Tauros salvajes tienen un carácter muy fuerte. Incluso a Milton le está costando un poco de tiempo ponerlo en mi vereda. Creo que si quemara un poco de energía se calmaría un poco. ¿Qué me dices? ¿No querrías echar un combate contra Tauro? Tipo normal. Sí. Venga. ¡No! no. No. No. No. No. No. No. Todavía no. Mierda. Quería ponerle el ya que. Ah. Contra ti. Ah. Quiere Pokémon Pep te desafía y usa Tauro? <risa> Ah, no entiendo. Vale, lo que quería hacer era ponerle el cristal. Ah, pero no, claro, esta, esta corita que lucha, no pasa nada. Pero claro, no le va a hacer nada. Porque fantasma, fantasma y fantasma, como mucho no puede dormir. Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Se va a cargar a la corita. Use hipnosis, por favor. Bien. Bien. Ahora no te vas a cargar a la corita. No. Te lo aseguro yo que no te, lo vas a, no te la vas a cargar. Venga. Pokémon. Eliwers. Al ataque Eliwers. Cara susto. O sea, tampoco tenía intención de cargarse a Dakorita. Bueno. Vamos a usar una sorpresa y demolición Como siempre Eliwars es el mago de estos dos ataques <risa> Demolición Furia Bueno <risa> ¿Nios? Sube la furia <risa> Claro eh... Placaje Baja mi velocidad y uso placaje. Chatauros. L igual es al 22. Tiro vital. Quiero recordar a ver qué hacía esto. Dice, el usuario ataca el último, pero no falla. Potencia de 70. Demolición, potencia de 75 y precisión 100. Hombre, la verdad es que no me merece ahora mismo quitar ninguno Desarme me viene bien Demolición me viene bien, sorpresa me viene bien Placaje es el único que no Venga, le quitamos placaje Sí Vale Uy, mierda, no sé lo que dijo Pues nada, ya está todo solucionado, ¿no? Vaya, parece que habéis entrado en, cal entrado en calor, y a Tauros también se le ve bastante satisfecho. ¡Tauros! ¡Miltank, Miltank, Tau, Tau Ni siquiera Tauros ha podido resistir vuestro ataque combinado. Muchas gracias, jefa. No esperábamos menos de ti. ¡Miltank! Gracias a ti ya podemos entrenar a este tauro para que responda al Bosca montura. Acepta esto como agradecimiento, por favor. Periscopio. Bien, mientras no me dejes un revivir. El Bocamontura es un invento muy útil. Y está al alcance de todos, no solo de los entrenadores. Tauros. Bueno, a ver. Antes de que se me vaya un poco el byfo. Eh, lo que quería decir era. Esto es para movimientos de tipo de lucha. O sea, esto con, con Eliwars ahora mismo estaría que te caga. Pero en normas tals. Z, vamos a usarlo con Fionitrix. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Repito, repito, ¿por qué? Porque ya al evolucionar eh, perdió el, la habilidad que tenía. Antes tenía recoger y ahora tiene pelaje eh, recio, que reduce la mitad del daño recibido por ataque de tipo físico del rival. O sea,. O sea, ganó bastante en, en defensa. Vamos a, met a meter esta al primero. Porque da corita un poco Flonfleet. Y vamos a seguir con la aventura. Vamos a entrar a subirnos al a la, a la montura Para ver cómo funciona... El rastreo de este hombre... Vale, pero.. No sé cómo se usa. O sea. <risa> ¿Ves? Es que como es como si ahí hubiese algo. O aquí. Pero no lo encuentro. ¿Ves? Ah, vale. Agua fresca. Perfecto. Tú buscas. Tú busca. Venga, vamos a hablar con esta. No me da nada. Habla con esta tampoco. Tampoco. Repelente. <risa> Uno como mejor... <risa> No, ya por aquí no hay más. Ahora es más rapidito. Que el tauro por lo que veo. No, ya por aquí no hay nada más, ¿no? Sí, algo ¿Dónde? No sé Por aquí, muy bien Por aquí también No sé cómo se usa bien esto <ríe> Ahí Ahí Ahí Leche mumu Vale, ya está Ya hemos hablado con todos, así que... Fuera Vamos a ir dejando esto Tauros El Rock Roof, no sé qué, no sé cuánto Roof Vamos a ir por aquí ¿Puedo seguir con la Pokémon Tura? Sí Por cierto Uy Uy <ríe> Ahí hay una célula de cigarde que la estoy viendo yo. La cosa es cómo llego hasta ahí. Bueno, vamos a guardar. Porque estamos en una nueva zona y vamos a encontrar un nuevo Pokémon. ¿Qué Pokémon será? Y el Pokémon es un. Mud. Bright bright ¿Se llama? Bright sí. ¿Qué pasa? Que. No voy a utilizar ni el poder Z porque me lo voy a cargar directamente, así que vamos a usar a Anto. Que Mudbrai no deja ser, No deja de ser un Pokémon de tipo tierra. ¿Vale? Pero con Anto vamos a usar el, el falso portazo. Para dejarlo al menos con un punto de vida Y así poderlo capturar es un Golpe crítico la Leche Que usó fertilizante, dice <ríe> O son cosas mías A ver Bofetón lodo, nada Toma ahí Uno de vida Fertilizante, pues sí Utilizo hasta que fertilizante Vamos a usar Pokémon No Bolsa y eh, eh, eh, una niropol. No solo me queda una. One Two tres bien. Vamos a ver qué nombre le podemos poner a este señor. Bien, muy bien. Espero que a quien se lo ponga que no se cabree No, porque es un... No te, estoy... no te estoy queriendo decir burro, ¿no? A ver... Vamos a poner un mote Es hembra Por lo tanto, no te estoy diciendo burra ¿Vale? No te lo tomes a mal <risa> Simplemente es que... Eres un poquito... Era un poquito burrillo A ver... Grecia ya está, Ani ya está uh -huh. Suscriptoras chicas, ¿dónde están? Lidia López Venga Lidia Pero tiene como, como Y, así que Lidia Así una bonita líquia ha venido a mi... A, mi <risa> a la caja. Perfecto. Vamos a proseguir con la aventura ya. Ahora sí, con un repelentito. Repelente. Usar. Venga. Y vamos a ver con Rock Roof. Por aquí que había uno de estos. Ah, que puedo subir. <risa> ¡Qué guay! Bueno, vamos a coger primero la célula de Cigarde. Y a ver... Uy. <risa> no. Mierda, me vio. <risa> bueno. ¿Tú creas Pokémon? ¿Qué a Pokémon Nino te desafía? con Mood Brian Uy, yo luchando con mi <ríe> Con la Pokémon Tura, Con la ropa de la Pokémon, Tura. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, venga, vamos a usar sorpresa Y como solamente tienes un Pokémon Vamos a usar Power Poder Z Y nos permite hacer esto Pero vamos a hacer la carrera arrolladora ¿Vale? Carrera arrolladora. <ríe> Está congelado, qué feo. Terra temblor. Venga, Fionitris lo aguanta. Que subió muchísimo su defensa. Y utiliza Mordisco. Y fuera Pobrecito Me da penita De al 22 Quiero aprender golpe bajo, venga uh, Golpe bajo Tiene 70 y es ataque físico Permite atacar con prioridad Falla es el objetivo, no está preparando ningún ataque Pues... Mira, mejor que rayo confuso Perfecto, alguien más sube de... ¡Ah! Que criar Pokémon significa también desarrollar sus habilidades. Vaya. Vaya, no lo sabía el pobre. En serio, qué feo es el Persian Alola. Venga. Estoy por cambiarlo, ¿sabes? Si no fuera tan fuerte, se lo cambiaba. Eh. Dacorita ha luchado. Anto también. Eliwers también. Vamos a meter a Ani. A la primera. Y nada, a ver si encuentra lo que estaba buscando el hombre este No ¿Qué está por aquí dentro? Vale Un refresco Oye, no está mal, un refresquito, de vez en cuando ¿Pero es el mismo objeto que el que estaba aquí? No, esto es otro No, a mí me da que no está buscando bien Sí, vamos a usar otro <ríe> Por favor <ríe> Vale O sea Aquí lo canta Y ya está Y por aquí no creo que esté Pero mira, tengo un objeto que está a la vista ¿Un éter? ¿Te lo creíste? Mira. Ahí. Ahí. Super repelente. Mira, qué bien. Es genial para el recorrido. <ríe> a ver, por aquí hay algo. Yo, sudobudos. Vale. Yo creo que. Sí, vamos a utilizar otro. Tiene que haber algo por aquí. Dios, me está viendo la entrenadora desde aquí. Qué fuerte. Pues nada. Ya lo encontraré. A ver, ¿esto qué es? Criado. Vamos aquí. Oh, no me digas que está la guardería. Me han dicho que en otras regiones existen guarderías Pokémon en las que cuidan de tus Pokémon a tus Pokémon para que se vuelvan más fuertes. Aquí en, en Cuidados Pokémon puedes dejar tus Pokémon a nuestro cu a cuidado. Estarán perfectamente, pero no serán más fuertes ni aprenderán movimientos nuevos. Aunque sale muy rentable. Ah, se me olvidaba. Si dejas dos Pokémon a nuestro en nuestro cuidado, eh, puede que te encuentres con una sorpresita cuando los recojas. Un huevo. Y hablando de huevos, hace nada nos encontramos uno por aquí. ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡He obtenido un huevillo! Eh, lo envió a la caja <risa> Es que no sé qué Pokémon puede salir de ahí La verdad y Me puede venir muy bien porque es un Pokémon que está... Es como si lo hubiese capturado yo Muchas gracias, me pregunto qué clase de Pokémon nacerá de ese huevo Procura no, no cascarlo, ¿vale? Aunque que yo sepa, no se rompen hasta que están listos para eclosionar Si llevas un huevo en tu equipo Pokémon Acabará eclosionando y nacerá un Pokémon Seguro que siente que pertenece a una familia incluso antes de nacer Poder oculto, muy bien. Vale. A ver. ¿Qué poder oculto tendría Anto? De tipo dragón. Qué fuerte. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? Mira, los Grimeralola. Alola Grimer <ríe> Bueno Vamos a hacer una cosita Este ya le puedo cambiar el nombre Roca, roca, normal, tierra, tierra Nada O sea, ahora mismo no me compensa dejar ninguno de aquí Para poner el, el huevo o cualquiera de estos Así que vamos a seguir con lo que tenemos Eso sí, vamos a luchar contra la entrenadora que antes nos echó el ojo. ¡Mil! ¡Me los cura! ¡Toma! <ríe> Una piedra oval. Que seguro que ese era, eso era lo que estaba detectando el hombre este. Bueno, vamos a pelear contra esta señorita. No, no vamos a utilizar más repelentes por el momento Y vamos a pelear contra esta señora Tengo al primero a... Ani. venga Venga, vamos a por todas Contra esta chica Mis Pokémon tienen la cabecita muy suave <ríe> Madre mía Qué clase de Pokémon tendrá esta mujer De Pokémon Sakira Sakira, Sakira <ríe> Madre mía Al Lillipoop. Así tienen la cabecita muy suave. Venga, Gani. Enséñale lo que vale un Pokémon nada bicho. <ríe> eh, usa viento plata. A ah, mierda, no le puse el objeto. Ojitos tiernos. Uy, qué tierno. Viento plata. Niños. Y ahora usa viento férico. Chao Lilipop, nos vimos. Growlit. No voy a cometer el error de sacar a Grecia. <ríe> a ver, Growlit, Growlit, Growlit, Growlit. Vamos a usar a Dakorita. Lo malo es que el Growly puede tener mordisco Va al ataque Pero no, de, no al ataque especial Así que vamos a usar golpe bajo Con la esperanza de que me vaya a atacar con algo Falló Rastreo Vale Vamos a usar golpe bajo nuevamente Mierda No puede ser Vamos a usarlo otra vez Ya es cuando me empieza a atacar <risa> Mira que no eres tipo normal, ¿eh? ¿Pues ¿Sabes qué te digo? Tiniebla ¡Ahora! <risa> ¡Qué cabrón! <risa> Venga, vamos a usar otra vez Golpe bajo Y esta vez sí pero quita más tinieblas, ¿eh? Porque va con esta. Toma. Fuera Growly. Pues nada, vamos a ir dejando el equipo, el, el, el, capítulo por hoy. Dice. ¿Cómo he podido perder con estos Pokémon tan monos Debe <ríe> ser como lo cantaría sakira yo qué sé. <ríe> Venga, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado. Yo sigo por aquí limpiando un poquito a este señor, que se llenó un pico de arena. Y nos vemos en el siguiente. Alola a todos, y hasta luego, adiós.